Bueno, para Dachar León Busquioi, es que y son presencia de Aupo, Izzabli y En primer lugar, quería agradecer eh, la presencia de todos y todas vosotras, de eh, acercaros hoy aquí. En, eso, en estos últimos meses estamos viviendo eh, momentos convulsos con todo lo que en Cataluña está aconteciendo. Desde Esquerra, Nitzahí, hemos venido defendiendo un estado de república federal, donde se reconocen las naciones y los pueblos que la conforman. Necesitamos de una regeneración democrática para, que, eh, para dejar atrás el modelo actual y eso solo lo podemos conseguir mediante el diálogo y dejando a un lado la, eh, la represión que el Estado está ejerciendo en estos momentos. Apostamos claramente por unos valores claros y esenciales que son la justicia, la libertad y la igualdad. Bueno, eh, yo quería haceros una pequeña introducción pero, y una pequeña presentación de, del acto de hoy para ello contamos con la presencia de Isabel Salud, diputada en el Parlamento por Euskadi y coordinadora de Esquerra Linsa, que nos va a presentar eh, el modelo de una manera más teórico. Y luego eh, tenemos a Joan Mena, diputada en el Parlamento por Cataluña, que él eh, bueno, se centrará más en la actualidad sobre todo de Cataluña y en, en los temas más concretos. Más un bueno, Rachel León, eh, buenas tardes eh, Muchas gracias por venir a ver si luego hacemos un interesante debate y también muchas gracias a Joan eh, Joan y yo trabajamos en el Congreso juntos ahí, codo con codo y la verdad es que pasar eh, unos días a la semana como pues, pasamos allí muchos días es duro ¿no? y bueno, él además hoy ha venido aquí para estar con nosotros con lo cual eh, le agradecemos de verdad de su asistencia eh, Bueno, yo voy a hacer un poco un, un, un año una intervención un poco en lo teórico de lo que es eh, un poco el bueno, derecho a decidir, la, la, la democracia, nuestro modelo federal. ¿no? Y antes de, de entrar en, en, en la cuestión, Quería plantear un previo que es un poco un hilo conductor de lo que es nuestra política. Es que eh, no podemos hablar, aunque lo parece, no podemos hablar eh, que, eh, de democracia y de libertad cuando las condiciones sociales de la gente no están cubiertas. Eh, uno no puede eh, decidir en libertad si tiene necesidad de trabajar y por tanto no es libre para decidir y tiene que aceptar un trabajo en peores condiciones. No es libre si no tiene un techo donde vivir y no es libre si no tiene una educación y no tiene una asignatura. Esto es importante porque eh, también forma parte de eh, nuestra propuesta federal porque nosotros defendemos nuestro modelo territorial también con una orientación eh, social. ¿no? Entonces, voy a empezar con, con, hablando del derecho de autodeterminación, con una, un breve apunte histórico, que seguramente aquí conoceréis. Voy a hablar de los usos interesados que se hace del derecho de autodeterminación. Eh, voy a hablar de los cuatro pilares básicos eh, de la cuestión nacional, de forma muy breve todo. Y, por último, voy a hablar de cuál es nuestra propuesta republicana federal. ¿no? En cuanto al derecho de autodeterminación, Esqueranich Izquierda Unida eh, viene de una cultura, entre otras, de una cultura política de una pluralidad comunista, el Partido Comunista de Euskadi, que ya eh, fue la primera organización que recogió en su programa, en su manifiesto, en su acta fundacional del año 1935, el derecho, eh, el derecho de autodeterminación. Y quiero leer concretamente el párrafo, eh, uno de los párrafos fundamentales, que no es el único, y que dice concretamente. El Partido Comunista de Euskadi lucha con todas sus fuerzas por conquistar el derecho de autodeterminación para nuestro pueblo, rechazando la opresión de la clase trabajadora por parte de la burguesía vasca, la explotación de los amos de la tierra y la opresión nacional del Estado español. Proclama la liberación total de Euskadi de la doble opresión, la nacional y la social reivindicando la lucha por la unificación de todos los trabajadores y las trabajadoras. Esta es parte del acta fundacional del año 1935 y eh, en aquel momento nace en Euskadi eh, la primera organización política de España que plantea la, la, la autodeterminación para el pueblo vasco. ¿no? Y yo diría que en un, en, un proyecto, en un proyecto histórico de unión de lo que es la liberación nacional y también la liberación social. Desde entonces hasta ahora, nosotras hemos venido defendiendo eh, que, el auto, que el tema nacional eh, lo enfocamos desde, eh, desde esos dos puntos de vista como si fueran dos caras de la misma moneda, ¿no? el hecho nacional y el hecho social, y que son inseparables, y nosotros no los separamos en el análisis. Por eso para nosotras, autogobierno incluso, eh, eh, la conformación de un Estado independiente no es un fin en sí mismo sino que es un instrumento eh, al servicio, para nosotros, al servicio de la mayoría social trabajadora, en contra de, los, de, de que sea un instrumento que se utilice al servicio de una minoría privilegiada. Esto para nosotros es importantísimo, por eso nos llama mucho la atención que en estos momentos en Cataluña se esté hablando del derecho territorial, se esté hablando de, eh, de conformar un nuevo Estado y sin embargo no está en el debate social qué modelo de Estado quieren y al servicio de quién. Por eso, para nosotros esto es un elemento central cuando abordamos el debate territorial Por tanto, defensa del derecho de autodeterminación como una reivindicación democrática básica, por supuesto, que permite a la gente participar eh, en los asuntos públicos, que también son, nos atañen, igual que los domésticos, igual que participamos de la decisión de nuestra economía doméstica, eh, nosotras defendemos que tenemos que participar también de la economía pública, eh, de los asuntos todos sin excepción. ¿no? Y que eh, uso se hace o se han hecho de, o se hacen todavía de el derecho de autodeterminación. Usos interesados. El primer uso interesado que se hace del derecho de autodeterminación lo hacen los eh, antinacionalistas y conciben el derecho de autodeterminación pues, como una especie de tabú. Que solamente mencionarlo pues, parece que pone en marcha todo... todo eh, que es un elemento destructivo del orden constitucional. ¿no? Eh, y además nos dicen que este derecho no viene recogido en la Constitución, por lo tanto, no se puede ni siquiera debatir y no solamente no se puede decir, sino que no se puede ejercer. Entonces, eh, bueno, pues esto le servirá pues, para cuestionar a su gente, pero a nosotros, gente de izquierda y gente con criterio, pues la verdad es que no nos convence porque no le tememos ni tenemos ningún respeto a, a, a, a él, ¿no? Luego, en posiciones absolutamente contrarias, hay otro uso ingresado. Eh, del de derecho de autodeterminación y es que se concibe como un talismán mágico ¿no? un talismán mágico que soluciona todos nuestros problemas y que además eh, permite la normalización política y le da eh, le da al sistema político legitimidad democrática ¿no? Este es el otro, el otro eh, uso interesado que se hace del derecho de autodeterminación. Y por último, el tercer uso interesado que se ha hecho, que por suerte ahora no se hace, es el, el auto, la autodeterminación como coartada. ¿no? Y, es que, eh, y se deriva un poco del anterior, diciendo este sistema político no tiene, eh, no tiene eh, eh, legitimidad democrática, por tanto, eh, eh, se utiliza la autodeterminación como cuarta para justificar que frente a este sistema eh, político todo vale. Y entonces en su momento valía también para el eh, terrorismo, ¿no? para matar y para eh, ejercer el terrorismo. ¿no? Bien, eh, dicho esto, paso rápidamente a plantear, prácticamente mencionarlos eh, los cuatro pilares básicos... De la cuestión nacional. ¿no? En primer lugar, por supuesto, el reconocimiento de la existencia de, de la nación, de la nación vasca, de la nación catalana, de la nación como pueblo. Eso es un elemento fundamental el reconocimiento de, este, de, de, de nuestra nación. El segundo elemento es eh, el derecho que tenemos como pueblo a decidir cómo queremos organizarnos, cómo queremos organizarnos, con quién queremos organizarnos y, quere, y, y queremos participar en todos los ámbitos de la vida pública. El tercer elemento, que ya lo he mencionado, pero que es importante para nosotros, es la unidad entre lo nacional y lo social y es una unidad inseparable. No podemos hablar de que tenemos que eh, eh, tenemos que combatir que cuando nos hablan de patria, cuando nos hablan de defensa de la nación, es que es falso, la defensa de la patria la defensa de la nación no es un... No es un no es un concepto abstracto, la defensa de la patria es defender los hombres y las mujeres que viven en esa patria, que viven en ese pueblo. Y eso quiere decir la defensa de sus condiciones laborales. Eso lo no tenemos que decir así de claro porque el nacionalismo vasco, el PNV, no defiende, no defiende a los hombres y a las mujeres y por tanto tenemos que arrebatar ese concepto de patria. El concepto de patria es el que trabaja eh, para que los hombres y las mujeres vivamos en mejores condiciones y eso tiene que ver es al servicio de quien se pone, como decía antes, el autogobierno y todos los instrumentos de, de, de, del autogobierno. Y en último lugar, algo importantísimo también en nuestra cultura, que es el internacionalismo. El internacionalismo es una pieza fundamental, es, es el que busca los lazos de unión entre nuestra clase, la clase trabajadora, eh, que va más allá de nuestras fronteras, que busca lazos, lazos de unión con la clase trabajadora de otras regiones, de otros pueblos, de otros países. ¿Para qué? Para construir un contrapoder popular fuerte, fuerte, porque nos enfrentamos a un poder económico muy fuerte, con mucho poder. Hoy en día no existe ningún país que tenga soberanía económica, y eso quiere decir que no tiene soberanía política y quien manda es la economía. Por tanto, eh, frente a ese poder tan que nos enfrentamos es necesario que busquemos alianzas, y alianzas entre nuestra propia clase. Y ya para ir acabando, que voy a hacer un poco casi en anunciados, eh, ¿qué, defendemos, ¿qué modelo nosotros defendemos de Estado? Modelo, re una, modelo republicano, modelo federal, ¿no? Desde Izquierda Unida, desde Esperanza, llevamos muchos años desde nuestros inicios que venimos hablando del derecho nacional y del, hecho del Estado. Haciendo muchas teorizaciones que han ido cambiando a lo largo de la historia, pero que han tenido unas características eh, troncales. ¿no? Estamos hablando, de, por supuesto, de estructura, que eh, tenemos diseñada también estructura, tenemos un documento a disposición, ¿no? y estamos hablando de unas características fundamentales. Un, un Estado republicano, un Estado que reparta la riqueza, de justicia social, democrático, participativo, laico, eh, eh, antipatriarcal. ¿no? Eh, estamos hablando de ese, de ese modelo. Eh, nosotros en estos momentos entendemos la España del siglo XXI desde dos aspectos. El primer aspecto es la necesidad de encajar la realidad plurinacional de España. Y esa es una, es una necesidad que bueno, la conocemos, porque de ahí se deriva de, de no su encaje los problemas que estamos teniendo ahora en Cataluña, problemas muy graves. ¿no? Eh, y en segundo lugar, desde la necesidad también, que es el otro elemento, de acabar con el, desmantela el desmantelamiento del sistema democrático y de los derechos que nos, que nos han arrebatado. Por tanto, mm, nosotros apostamos por la construcción de un Estado federal donde, eh, lo he dicho, no, lo, lo, lo vuelvo a decir y lo solamente lo decía antes ¿no? donde el debate territorial se vincula al debate social, al debate laboral y al debate económico ¿no? eh, ¿Y esto cómo, cómo lo diseñamos? Mm, hablamos de un estado federal compuesto por unidades eh, federadas también pueden, pues podemos llamar estados federales no, no tenemos ningún ni empacho ni ninguna vergüenza a llamarles estados federado, federado, federados ¿no? o unidades federadas ¿no? Por tanto, será un Estado compuesto y, además, ese Estado tendrá eh, estructuras mixtas, o sea, elementos unitarios y también tendrá elementos federativos. ¿no? La soberanía, un elemento muy importante, será compartida eh, y no existirán relaciones de subordinación. Eso es muy importante. No estamos por relaciones desde el centro a la periferia. No nosotros decimos que esas son relaciones de subordinación que es lo que hay ahora y nosotros apostamos por soberanía compartida y esto quiere decir no subordinación, quiere decir coordinación y relaciones horizontales eh, nuestro federalismo se basa en la idea de pacto de pacto y negociación multilateral no bilateral, multilateral de todos los componentes que vamos a formar ese estado eh, federal y de nuevo eh, defendemos el derecho a decidir que visto desde el punto de vista de, de que eh, la ciudadanía tiene derecho en cuanto, en cuanto a decidir eh, desde que es ciudadanía de un territorio, como componente de un territorio, pero también desde que somos la ciudadanía al mismo tiempo poseedores de derechos democráticos y también sociales. Apostamos como no podía ser de, de otra manera por el reconocimiento de la doble nacionalidad, defendemos la igualdad de derechos y servicios básicos, esto es muy importante consideramos que la federación tiene que tener eh, servicios básicos para toda la ciudadanía viva donde viva. Eh, hablamos de una constitución federal que deberá recoger la participación de las unidades federal, federadas o de los estados federados eh, para conformar la voluntad global, tiene que haber participación. Por tanto, un estado de alta densidad democrática, eso quiere decir que no hay ningún tema en que la ciudadanía se quede al margen quiere decir que va a participar, participación ciudadana plena. Y eso quiere decir, en la práctica, el protagonismo de la voluntad popular expresada mediante referéndum. ¿vale? Eh, y por tanto, libre y voluntaria adhesión. Esto es muy importante para nosotras, porque decimos que el mayor eh, y más fuerte vínculo es el vínculo voluntario. Ninguna re relación será duradera si se hace sobre la opresión de una de las partes sobre las otras. Esto es como un matrimonio no hay si no hay voluntariedad, ¿no? pues eso es lo mismo. Si hay voluntariedad, será un vínculo fuerte y duradero, pero si no hay, no, no durará y, y vemos lo que está pasando ahora en Cataluña. Por tanto, el pacto de constitucionalidad se basa en el principio de soberanía, soberanía compartida. Y en esa soberanía compartida, el reparto de atribuciones entre las partes también se, se, eh, se, eh, se va a emanar también de esa eh, decisión pues, soberana. Quiere decir que una parte no va a obligar a la otra eh, eh, eh, a que tenga una serie de eh, competencias, sino que va a ser un pacto entre las partes. Reconocimiento de realidad plurilingüe y pluricultural, como no podía ser de otra manera. Voy terminando. Igualdad de los derechos, eh, igualdad de derechos de los Estados Federados, eh, por tanto, será un pacto entre iguales. ¿eh? Eh, incremento del poder político y la capacidad financiera de los municipios porque consideramos que es la administración más cercana a la ciudadanía y por tanto tiene que tener más poder y capacidad de financiación eh, eso sí preservando el principio de subsidiariedad, que es aquel que, que dice que solo las cosas que no funcionan o que, o que no pueden ser desarrolladas de forma eficiente en el, en el ámbito más bajo, más cercano a ciudadanía, en los municipios, serán desarrolladas o gestionadas por el ámbito superior. Y por último ya, eh, bueno en este modelo republicano eh, federal no contemplamos una monarquía, eh, porque consideramos que todos los cargos públicos han de estar al alcance de toda la ciudadanía y ser sometidos también a su elección popular y a la Jefatura del Estado. Por tanto, no, comporta, no, no, no, no compartimos, no contemplamos la monarquía. Decir eh, eh, finalmente que ahora que estamos eh, cumpliendo el, el 100 aniversario, el centenario de la Revolución Rusa, es decir que una de las de, m, definiciones que a mí me ha, de las que conozco, que a mí más me, me, me gustan, es la que, viene, la que venía recogida en la constitución de la Unión Soviética en torno al modelo federal. Y dice lo siguiente, unión voluntaria y contractual de libres e iguales. Bueno, muchas gracias Isabel y muchas gracias a todos y a todas por, por invitarme. A mí siempre venir aquí a Euskadi pues es un placer sobre todo también para hablar de este tema porque entiendo que es eh, lo que está pasando hoy en Cataluña no es un tema que afecte solamente a Cataluña, sino que es un tema que está afectando al conjunto del Estado español. Y como tal, entiendo que las soluciones se tienen que hacer también desde la fraternidad de los diferentes pueblos que hoy conforman la realidad del Estado español. Decía Isabel, y yo voy a partir de lo que ella lanzaba al final, porque es una obviedad que el Estado español, que España, seguramente hoy es una de las realidades plurinacionales, plurilingüísticas y pluriculturales más claras que hay en nuestro entorno. ¿no? Si analizamos los diferentes países que hay, en la Unión Europea, por ejemplo, pues seguramente España es el país que presenta una realidad plurinacional más marcada, donde hay una convivencia de lenguas más marcada, donde hay diferentes culturas, diferentes maneras de entender la vida, diferentes tradiciones, eso... No debería de ser un problema para nadie, sino todo lo contrario. Eso debería de ser una riqueza cultural que nos hiciera aprender y que nos hiciera convivir pacíficamente entre unos y otros. Y seguramente la obligación que tenemos es el de adaptar nuestra convivencia política, con lo cual nuestras leyes y más todavía las leyes máximas como puede ser una constitución, a la realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüística que tiene el Estado español. Eso es verdad que se intentó hacer en los acuerdos y en los consensos de la Constitución del 78. Bueno, no voy a venir yo a explicaros qué supusieron los pactos del 78 porque en esta época yo tenía tres años, con lo cual pues no lo viví y seguramente muchos de los que estáis aquí sí que los habéis vivido. Con el ruido de sables y acabando de salir de una dictadura, es muy fácil, 40 años después, decir que las cosas probablemente se podían haber hecho de otra manera. No voy a decir eso porque me parecería de una demagogia y de una falta de realidad muy clara. Simplemente lo que tenemos que hacer las personas que ya hemos nacido en democracia es agradecer, porque si hoy tenemos democracia no es gracias al Partido Popular ni a los Borbones, sino a la gente como la gente del Partido Comunista que se dejó la vida en las calles y en las cunetas porque todavía hay mucha gente en las cunetas que no han podido ser identificados para que nosotros hoy podamos tener un Estado democrático y podamos hablar de elementos como el que estamos hablando. Por lo cual, a mí me parece que ese es una, un punto de partida y una reflexión de lo que está pasando que es fundamental. Y además de eso, hay elementos del contexto político actual, seguramente en los últimos 10 años, que por supuesto en Cataluña nos explican el auge del independentismo. Porque yo siempre digo lo mismo, aquí no es que un día Cataluña se acostó autonómica y a la mañana siguiente se levantó independentista, una parte importante de la población, porque yo creo que nadie puede negar que en los últimos 10 años ha crecido mucho el independentismo en Cataluña. Y eso tiene unos motivos, y eso hay que ir a buscar cuáles han sido los motivos. Y es que en el Estado español y seguramente también en el sur de Europa, y luego vemos cómo la traducción de eso en cada estado ha ido mmm, traduciéndose de una manera diferente, ¿no? con unos auges diferentes, pero en los últimos años en el sur de Europa y también en el Estado español, hemos vivido tres profundas crisis, hemos vivido una crisis socioeconómica, hemos vivido una crisis democrática y aquí en España hemos vivido también una crisis territorial. Y creo que son elementos que tenemos que tener en cuenta. La crisis socioeconómica, por cierto, aquí aprovechan las dos derechas, la derecha española y la derecha catalana, para tapar con a ver quién tiene la bandera más grande estas crisis. Se tapa la crisis socioeconómica con la bandera uh, independentista, pero también con la bandera española. Es verdad que en Cataluña, no sé si habéis ido últimamente por allí, hay muchísimas banderas independentistas en los balcones. Pero yo que llevo dos años, y Isabel me dará la razón, yendo a Madrid, nunca he visto tantas banderas españolas en los balcones de Madrid como estoy viendo en estos últimos meses. Con lo cual, los nacionalismos, los catalanes y los españoles, se retroalimentan, se necesitan unos a otros. Ellos pues se van necesitando a ver cómo devoran los derechos de los trabajadores pues a través de eso, de a ver quién tiene la bandera más grande. Yo os decía que ha habido una crisis socioeconómica no se, no se habla, no se dice que hoy el Estado español y también Cataluña es el país de la Unión Europea con más desigualdades, es decir, con más diferencias entre los que tienen mucho dinero y los que tienen poco dinero. Cada vez hay más diferencias entre los que ganan más y los que tienen más dinero y más propiedades y la gente pues, que no tiene ni siquiera trabajo. Y eso se evidencia, por ejemplo, en elementos como que el pre, el, la venta de productos de lujo ...de cruceros de lujo, de coches de lujo, de apartamentos de lujo... ...se ha disparado el 35% en los últimos 10 años cuando hemos sufrido una crisis socioeconómica brutal. ¿Por qué? Pues porque para que haya gente pobre tiene que haber gente que cada vez sea más rica. Y eso está pasando también en Cataluña. Y eso hay que decirlo. Hemos vivido una crisis democrática. Es que aquí han sido tan corruptos el Partido Popular como Convergencia, que aunque se cambie de nombre y se llame PDCAT, es aquello de que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es decir, aunque no te quieras llamar Convergencia, te quieras llamar PDCAT, es que has metido la mano en la caja del dinero público para financiar tu partido político y para que alguno de los tuyos se lo lleve a Suiza, por ejemplo. no Porque estos son muy patriotas, pero luego todos tienen el dinero, el dinero en Suiza. Y esa crisis democrática, también ha producido el auge del, del independentismo en Cataluña. Y hemos vivido, por supuesto, una crisis territorial, que hay que reconocerla. Ya os decía, hemos pasado de los pactos, de los consensos de la Constitución del 78, yo creo que ese pacto se rompió con, el esta, con la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña en el año 2010, porque es verdad que se aprobó un estatuto, ese estatuto fue soportado por una mayoría del 90% de los diputados y diputadas del Parlamento de Cataluña que tenía un amplio consenso político y además fue un referéndum ay perdón, fue un estatuto refrendado por el pueblo de Catalán es decir, los catalanes y las catalanas votamos a favor de aquel estatuto del 2010 que precisamente era un estatuto que abría las vías a un Estado federal en la línea en la que ha planteado Isabel en la parte más teórica. ¿no? Es decir, cuando Cataluña aprobó un estatuto apoyado por los partidos políticos mayoritariamente y refrendado por el pueblo español, catalán, que abría las vías a, una, a, un, a un Estado federal, no era un estatuto federal, pero abría las vías a esa posibilidad, lo que hizo el Tribunal Constitucional, que es un arma política del Partido Popular, porque todos sabemos cómo se eligen a los miembros del Constitucional, los eligen el Partido Popular y el Partido Socialista, se ponen de acuerdo en quiénes son, y hace pocos años incluso descubrimos que el presidente del Tribunal Constitucional era afiliado político del Partido Popular, pagaba la cuota del Partido Popular, eso en un Estado democrático donde se supone que la separación de poderes tiene que ser la regla primera, pues se carga y, y, y lo rompe radicalmente, ¿no? con lo cual allí se rompió el pacto del constitucional de 78 y yo tengo la impresión, no sé si vosotros también la, la tenéis, que lo enterramos hace poco en el Senado con la aplicación del artículo 155 en Cataluña que lo que hace es eliminar el autogobierno, es decir, luego os explicaré también otras cosas. Eso pasa porque tenemos un gobierno, que es el gobierno del Partido Popular, que es un gobierno profundamente demófobo, que le tiene alergia a la democracia, es que son los herederos de la dictadura franquista, y eso nunca lo tenemos que olvidar. Con lo cual yo ya del Partido Popular no espero nada, porque de los herederos que hicieron una masacre en España para echar a un gobierno legítimo, legal como era el gobierno de la República, pues yo no me espero nada. Y, y aquella gente... Yo lo digo muchas veces en Cataluña, no es que nos tengan especial odio a los catalanes y a las catalanas, es que le tienen odio a la democracia, es que es un partido profundamente demófobo, es que hemos visto como sí se han cargado el autogobierno de Cataluña, pero hemos visto hace dos días como han intervenido el Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué? Pues porque donde las políticas que se hacen no son las políticas que a ellos les gustan, las políticas que ellos no ganan por las urnas, luego van por la puerta de atrás e intentan intervenir aquellos ayuntamientos, aquellas comunidades y todos aquellos gobiernos para poder imponer, imponer sus políticas, con lo cual en realidad de lo que estamos hablando es de la democracia y la soberanía de la clase trabajadora. Si aquí vamos a permitir que venga un gobierno que además sabemos que ha ganado las elecciones por la caja B, es decir, pagando las campañas electorales financiadas ...con el dinero que recogía Bárcenas y que luego utilizaba Rato... Y, ...y eso nos plantea un escenario democrático complejo. Y tampoco hay que olvidar una cosa, es que para que haya esa crisis socioeconómica... ...para que haya esa crisis democrática y para que haya esa crisis territorial... ...no se ha necesitado solo un partido político, se han necesitado unas alianzas políticas. Porque no nos puede nadie negar que Convergencia, Convergencia y Unión o el PDK, como se quieran llamar, han sido los socios colaboradores siempre de la derecha española. De la, y el PNV también, exactamente, y el PNV también han sido los socios colaboradores de la derecha española. Para que el señor Aznar fuera presidente del gobierno, necesitó al PNV y necesitó a Convergencia y Unión. Para que pudieran aprobar las reformas laborales que nos machacan a la clase trabajadora, necesitó al PNV y necesitó a Convergencia y Unión para que pudieran aprobar la ley de bases que interviene las finanzas de nuestros ayuntamientos, necesitó al PNV y necesitó a Convergencia y Unión. Con lo cual, esos son los auténticos enemigos de la democracia, en el sentido estricto de que debe de ser el pueblo el que decida cómo si se autogobierna. En ese contexto, ¿cuál es la situación que tenemos ahora en Cataluña? Yo, mientras veo una parte... ...de las organizaciones políticas catalanas como Junts Palsí, que son Convergencia y Esquerra Republicana, ...celebrando una declaración de la independencia, en realidad lo que ha pasado es que nos han quitado el autogobierno. No es que nos hayamos proclamado en una república independiente, es que nos han quitado el autogobierno. Y tú no puedes ir por ahí diciéndole a la gente cosas que no son. Es decir, la primera regla que tendría que tener un representante político es el de decirle la verdad al pueblo porque si no, no sirve como representante político, si no se podría dedicar a otra cosa, y la realidad que tenemos ahora es esa, y tenemos una Cataluña que la intentan dividir en dos bloques, la intentan dividir en ese bloque que ha proclamado una república de forma simbólica pero también en ese otro bloque que lo que quiere hacer es que retrocedamos en libertades en ese bloque está el Partido Popular y está Ciudadanos que son los amigos de José Antonio, y que estamos viendo ahora cómo en sus políticas le pasan por la derecha al gobierno del Partido Popular, pero, por desgracia, tenemos también a los compañeros y las compañeras del Partido Socialista que están dando apoyo a esas políticas. Y por desgracia, no es la primera vez que cuando las cosas se ponen feas para los borbones y para el régimen del 78, cierran filas lo hemos visto pues, como se impuso la modificación del artículo 135 de la Constitución, que lo único que hace es someter nuestros derechos a los deseos de los mercados, es decir, si mañana España tiene solo un euro, según el artículo 135 modificado de la Constitución, ese euro tiene que ir a pagar el dinero de los bancos en vez de pagar las pensiones, la educación pública o la sanidad pública, y eso fue pactado con el Partido Socialista. Hemos visto también cómo el secretario general del PSOE, que se presentó para recuperar su secretaría después del asesinato en el Comité General, que lo vivimos todos en directo en la televisión, después de aquello vemos que otra vez lo que hace el Partido Socialista es investir a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, que es que no ha sido cualquier cosa el Partido Socialista ha ayudado a que Mariano Rajoy sea, que hoy es el principal problema que tiene la democracia en España, no que tenemos los catalanes y las catalanas. Tenemos los catalanes, tenéis los vascos, los andaluces, los gallegos, los extremeños, los madrileños y todos. El principal problema que tenemos en España se llama Mariano Rajoy y se llama Partido Popular, porque es un, un partido que lo único que hace es utilizar y la, parasitar las instituciones para su propio interés, Interés político o interés económico Y eso es un elemento que tenemos que dejar muy claro Y en esa política de dos bloques Lo que intentamos nosotros Algunas veces nos cuesta mucho Y en otras nos dan palos por todos sitios Por un lado y por el otro Lo que intentamos es coser Lo que intentamos es que no se rompa la cohesión social en Cataluña Que no haya una fractura social en Cataluña Porque eso es lo que más nos preocupa porque ahora no solo nos estamos jugando el autogobierno de Cataluña, que es importante, nos estamos jugando la cohesión social en Cataluña para los próximos 40 años. Porque según como hagamos las cosas, la fractura social que se puede dar, luego es muy difícil de poder recuperarla. Y hay territorios donde ha sido muy difícil recuperar una, una normalidad uh, democrática y ese es un elemento que a nosotros es lo que más nos preocupa y lo que más queremos poner siempre encima de la mesa. Y para eso hay que huir de la política de los bloques, de la política de la confrontación, de la política de estos son buenos y estos son malos, estos son de primera y estos son de segunda. Y tenemos que volver a recuperar consensos importantes, es decir, tenemos que pasar de la política que ha instalado ahora de los viejos bloques del sí y no, a la política de los consensos, de los acuerdos, de las mayorías sociales, porque ahí es donde ganamos la clase trabajadora. Porque mientras se vayan tirando unos las banderas a las cabezas, los que perdemos somos nosotros. En el momento en que empecemos a poner los principales problemas que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas, es cuando pues, empezaremos a poder necesitar un cambio importante. Y aquí os decía que el principal problema que tenemos en el Estado español se llama Mariano Rajoy, y también el Partido Socialista ha colaborado a no poder echarlo del Gobierno. Recordar que no hace mucho, ahora parece que haga ya no sé cuántos años, porque en los últimos tiempos la política en una semana o en 15 días, el escenario cambia radicalmente, pero hace poco estábamos planteando una moción de censura en el Congreso de los Diputados para echar a Mariano Rajoy de Presidente del Gobierno. Y os lo digo sinceramente, la alternativa o el objetivo que teníamos unidos Podemos no era que Pablo Iglesias fuese presidente del gobierno, era que no lo fuera Mariano Rajoy. Por eso le dijimos a Pedro Sánchez que si el Partido Socialista planteaba la moción de censura, nosotros retirábamos la nuestra y dábamos apoyo a la del Partido Socialista, porque el objetivo, repito, no era que el presidente del gobierno fuera uno u otro, sino que no fuera Mariano Rajoy y ponernos de acuerdo en qué políticas podríamos hacer. Porque yo no tengo ninguna duda, ninguna duda, que si hoy el presidente del gobierno no fuera Mariano Rajoy, el escenario que tendríamos sería otro. No habría tanta tensión, no habría tanta crispación, seguramente seguiríamos teniendo las mismas diferencias políticas e ideológicas, porque eso es algo que deberemos de normalizar en una democracia, pero no, teníamos, no tendríamos la situación de estrés, de tensión y de crispación que están implantando las políticas del Partido Popular en todo el Estado. Por eso, y voy acabando, ¿qué es lo que necesitamos? Entendemos que necesitamos que se derogue la aplicación del artículo 155. No puede ser que se elimine el autogobierno para Cataluña. Necesitamos que se deje de lado y se evite el unilateralismo. Porque aquí es verdad que el Partido Popular ha sido un partido profundamente demófobo, pero en la parte del gobierno de Cataluña ha habido profundos irresponsables que han hecho cosas que políticamente no se deben de hacer y es colaborar en esa fractura y intentar declarar una independencia cuando tú no tienes la mayoría social de la población que te la está respaldando. Porque si no, no tendríamos la situación que tenemos en estos momentos. Y lo que ha hecho el gobierno de Juntspan sí muchas veces ha sido empequeñecer el derecho a la autodeterminación. Yo me pongo a mí de ejemplo. Yo no soy ni voy a ser nunca independentista, pero defenderé siempre el derecho a la autodeterminación. También os digo que no me gusta llamarlo derecho a decidir, porque eso es un eufemismo que se inventan para tapar las palabras. Siempre hemos dicho que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y yo lo defenderé siempre. Mi proyecto político no es el de, no es el, el de que mi país se independice, sino el de la transformación social. Entonces yo llego a la conclusión que para transformar socialmente España... Es mucho más fácil hacerlo desde la alianza de los diferentes pueblos que no cada uno por su lado. Es más, fácil, es más fácil echar del poder a esta banda de corruptos que se aprovechan de los derechos de los ciudadanos si todos los pueblos de España vamos juntos, que si no va cada uno por su lado. Pero eso lo pienso yo. Yo respeto quien pueda pensar que las cosas se hacen de otra manera. Y también es verdad que todo este proceso ha servido para alimentar y para prolongar las políticas de Convergencia en Cataluña, para hacer continuidad, continuismo de las políticas de recortes ideológicos que eran iguales que las del PP de Convergencia en Cataluña y para seguir mmm, alimentando liderazgos de Convergencia cuando, lo que nos dice hoy la sociedad catalana, que Convergencia ya es un partido político superado en Cataluña que no tendría un respaldo social importante y que en cambio utiliza todo este proceso democrático, porque de verdad lo es, y con mucha fuerza social, para parasitar también a las instituciones catalanas e intentar sobrevivir políticamente con un proyecto político que por su nefasta gestión y por su profunda corrupción estaba en una fase de debilitación. Y el tercer elemento que necesitamos es el de recuperar la normalidad, algo tan sencillo como... Yo os decía que es lo de huir de esas políticas de bloques. ¿Para eso qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros en Cataluña? Imaginaos, en un debate muy complicado donde todo está muy polarizado, donde parece que si no dices que sí es que eres del no, y si no dices que no es que eres del sí. Y nosotros lo que proponemos claramente es un proceso constituyente, que sea el pueblo el que decida cuál es el futuro de nuestro país, evidentemente un proceso constituyente en clave republicana. En clave de que aquí no hay nadie que por derechos de sangre pueda imponer uh, un gobierno y una manera de hacer las cosas al resto de los ciudadanos. Porque ya lo hemos visto, no cuando tuvieron que sacar al rey en la televisión para dar un mensaje, que no dijo nada, pero lo dijo todo, cuando tuvieron que hacer eso, pues, no sé quién lo decía, cuando en el ajedrez tienes que mover al rey es porque ya te quedan muy pocos movimientos, porque el tablero ya está la partida prácticamente acabada, con lo cual eso es también un elemento que muestra, que señala la debilidad que tienen hoy los grandes partidos que siempre han controlado el Estado español. Necesitamos eso. Proponemos que es un proceso constituyente en clave republicana, proponemos la agenda social. En Cataluña no puede ser que no se hable de malnutrición infantil que la hay. Que no se hable de paro que lo hay, que no se hable de cómo están las escuelas públicas y cómo se están engordando la financiación a las escuelas privadas que pasa, en cómo se están privatizando los hospitales y las mutuas para darle dinero a los amigos de convergencia que está pasando, en cómo la gente que tiene derechos a cobrar la ley de la dependencia no lo está cobrando. A todos esos elementos no pueden desaparecer del debate. ...y yo creo que si algo ha demostrado este proceso en Cataluña... ...es que cuando piensas primero en el país y luego en los derechos... ...te das de bruces contra una pared... ...habrá primero que pensar en los derechos y luego concluimos... ...en qué país es el que se articula para defender esos derechos... ...que entre unos y otros hemos pactado... ...tercer elemento, nosotros defendemos un Estado plurinacional... ...que lo llamamos federalista, pues yo vengo de esa tradición... ...pero no me importa que se llame federalista, plurinacional cuando la idea que lo ha planteado Isabel antes la tenemos clara. Eso quiere decir que los pueblos se tienen que hablar de tú a tú, que no puede ser un, un, uno de ellos que oprima, que controle, que subordine a las decisiones de los demás. Que el derecho a la autodeterminación no lo debemos de defender desde un punto de vista nacionalista, ni siquiera independentista, sino desde un punto de vista democrático y hasta de clase hasta de lucha de clases, porque el día en el que los ciudadanos podamos decidir con nuestro voto de qué manera nos organizamos políticamente, ese día seguramente nos habremos ganado el derecho de poder decidirlo todo. Y eso es lo que queremos. No solo decidir lo que ellos quieren que decidamos, sino decidir lo que nosotros creemos que se tiene que, se tiene que decidir. Porque yo no tengo ninguna duda que si el PDCAT quiere un Estado, no es para que los trabajadores vivamos mejor es para ver cómo nos oprimen, igual que ha hecho el Partido Popular. Si Convergencia defiende que Cataluña sea un Estado, no es para que las clases populares de Cataluña vivamos mejor y tengamos más derechos, porque nos ha demostrado que cuando tiene que apretar el botón para votar, siempre ha votado al lado de los que oprimen y nunca al lado de los que defienden. Y ese es un elemento que, evidentemente, nos tiene que hacer reflexionar. Y luego, el cuarto elemento que proponemos es el de recuperar las soberanías porque es bastante surrealista también defender que vas a declarar una república independiente en Cataluña cuando aquí quien controla el percal es la Unión Europea es que ya ni Rajoy como aquel que dice puede decidir grandes cosas que se salgan del terreno marcado por la Unión Europea y todos sabemos que precisamente la Unión Europea son unas instituciones que nosotros no podemos elegir democráticamente se ponen de acuerdo Cuatro, en un despacho y deciden quién va a ser el presidente de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional y de los que de verdad reparten el bacalao, de los que de verdad controlan cuáles son los elementos que nos gobiernan. Por lo cual, en una Unión Europea sin democratizar, es muy difícil defender que tú vas a ser soberano, porque ningún pueblo de Europa hoy es soberano. Todos los pueblos de Europa nos tienen arrodillados ante el poder del capital. Y eso es algo que tenemos que intentar de romper. Y eso solo se rompe echando en España a Mariano Rajoy y echando de Europa a las políticas conservadoras de derechas, que por cierto son las que están abriendo las puertas a que entren también en nuestras realidades políticas en nuestros parlamentos, el fascismo el racismo y la xenofobia como estamos viendo en algunos parlamentos con lo cual yo acabo si me permitís con una frase que me gusta mucho que es de García Márquez que escribió en su segunda novela que era aquella frase que decía todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra y yo creo que eso es una lección importante que todos y todas deberíamos hacer Thank you.